Ya, muy bien. Nosotros de las diapositivas hemos este, escogido el expediente número 50 y trato, 50, 30, 2006, Tribunal Constitucional, donde el señor Alfredo de la Cruz Curasma, ¿no? Eh, donde se declare, lo que él solicitaba es que se declare inapelable la resolución cuatro emitida por la ONP, ¿no? Y eso es en base al, al decreto legislativo 19990, ¿no? El 13 de julio del 2004, y se le otorga la pensión de jubilación minera conforme a la ley 25.009, ¿correcto? Muy bien, en el fundamento 5, eh, eh, el Tribunal Constitucional considera necesario pronunciarse, ¿no? Sobre el precedente vinculante en el fundamento 15 del caso. La, la mano ramírez, ¿no? Que es la sentencia 2877 del 2005. En ese precedente se van a encontrar los supuestos de, de <coughs> perdón, los supuestos de procedencia de los este del recurso de agravio constitucional. Esto se da en el artículo 18 del tribunal del Código Procesal Constitucional, ¿no? Dice, contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda procede recurso de agravio constitucional al del Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en estas sentencias que voy mencionando, se estableció los requisitos para establecer un recurso de agravio constitucional. Tenemos la sentencia 2877 del 2005, ¿no? Donde los supuestos de, de procedencia se desarrollaron, ¿no? Del recurso de agravio en base a lo que leí del artículo 12, ¿correcto? Muy bien. El 13 de septiembre del 2007 se publica en el peruano el caso de dirección eh, de la Dirección Regional de Pesquería, ¿no? En la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se reafirma la procedencia, ¿no? O mejor dicho, se reafirma los requisitos para establecer, ¿no? el recurso de agravio constitucional, ¿no? Ahora, en el fundamento 13 de la sentencia, también se toma el precedente vinculante, ¿no? La sentencia 2877-2005, ¿no? En los términos que a continuación voy a leer, ¿no? Dice, procederá la demanda en vía constitucional, el pago de pensiones de vengadas, rein, reintegros e intereses siempre y cuando esté vinculado al contenido constitucionalmente protegido. Entonces, cuando nosotros hablamos del... Contenido constitucionalmente protegido, estamos hablando netamente de la Constitución del 93 en el artículo 9, donde dice el Estado determina la política de, nacional de salud, perdón, el 10. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo a toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley para la elevación de su calidad de vida. Entonces, con respecto a esta sentencia, se establecieron los requisitos específicos para solicitar, ¿no? Para solicitar el amparo del Tribunal Constitucional. Y a de todo eso, doctora, el, en el caso del. ¿cómo este señor? Acá está. En el caso del señor Alfredo de la Cruz Curalma, el Tribunal Constitucional, en base a todos los precedentes vinculantes y al contenido protegido constitucionalmente, se declara fundada la demanda y a su vez que se revoque las, la resolución administrativa emitida por la ONT, la que es número 49744-2004, ¿no? que estaba en base al decreto ley 19.990 se paguen los intereses de vengados y se le reconozca los periodos que él estaba pensionando y no se los querían reconocer por medio de la siguiente ley. Eso es todo, doctor. He tratado de ser lo más breve posible. Gracias. ¿Me escucha, doctora? Sí, Alex, te escucho. Eso sería todo, doctora, para que todos los compañeros se pongan. Gracias. Ya, muchas gracias, Alex. ¿Envías, por favor, tu grupo al WhatsApp? Sí, voy a enviar este los brumes. Gracias. Ya. A ver, eh, Obregón, Judith. Eh, doctora, buenas noches. ¿Me escucha, por favor? Sí, se te escucha, Judith. Ya. Ok, doctora, buenas noches. Eh, bueno, doctora, eh, lo he expuesto ya por mis compañeros también, usted dijo, nos vamos a ir de frente al, a lo que es este eh, el presidente vinculante. Eh, nosotros lo íbamos a también exponer acerca de, del mapa del mapa que usted dijo del trabajo de la clase pasada, pero bueno. Eh, bueno, nosotros somos eh, los integrantes de Mirbo, perdón, son eh, Sarmiento Chávez Araí, Naama, Condori Capcha, Isidro, Alvarado Guerra Mirza, Calderón Pecha, El Manuel, Salazar Ponce, Guillermo Ricardo, Obregón Moreno, Judith Elizabeth, quien les habla. Mi compañero este Manuel va a dar eh, el alcance de algunos ahí eh, el, del mapa eh, mental y luego continúo con el presente vinculante, doctor. Adelante, Manuel. Doctora, buenas noches. Jóvenes estudiantes, buenas noches. Continuando con el desarrollo de la exposición, doctora, voy a ser breve en cuanto al mapa conceptual y más me voy a abocar, doctora, sobre todo al, a la nueva ley procesal de trabajo, la ley 29.497, en base a su artículo 40 de dicho código, con respecto a que nos habla acerca del precedente vinculante emitida de la Corte Suprema de Justicia de la República. Nos dice, que con referencia a los precedentes vinculantes de la Corte Suprema, de conformidad con el artículo 40 de la nueva ley procesal de trabajo, se señala lo siguiente, la sala constitucional y social de la Corte Suprema de Justicia de la República que conozca del recurso de casación puede convocar al Pleno de Jueces Supremos conforme a otras salas en materia constitucional y social, si la hubiese a efectos de emitir nueva sentencia que constituya o varíe un precedente judicial para desarrollar otros procesos. La decisión que se tome en esa reunión, en mayoría, en absoluta, de los asistentes al pleno casatorio, constituye un precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de toda la República del Perú, hasta que ésta sea modificada por otro precedente a posteriori. La sentencia del Tribunal Constitucional, que adquiera la autoridad de cosa juzgada constituye un precedente un precedente vinculante, cuando así lo expresa en la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve apartarse del precedente, debe exponer sus fundamentos de hecho y de derecho, que sustenta la sentencia y las razones por las cuales se aparta de dicho precedente. Doctora, le voy a ceder la exposición a mi compañera, la señorita Judith, que va a ir directo a la casación. Muchas gracias, gracias. por su atención. Continúa gracias, señorita Madrid. Judith. Ok, gracias, compañero. Eh, bueno, doctora, nosotros hemos visto un caso de que esto sucedió en Cajamarca, en la casación laboral número 21082-2017, reposición laboral y otros en el proceso ordinario. Eh, las reglas establecidas en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaía en el expediente número 6681-2013-TC, eh, este es el caso del señor Cruz Llanos. Como precisión, eh, hacen o toman como referencia el Tribunal Constitucional el caso Huatuco. Eh, resultan plenamente aplicables al presente caso, que se trata de una trabajadora que realizó labores de limpieza para la Autoridad Nacional de Agua, entidad que según su reglamento de organización y funciones aprobadas por, por decreto supremo número 06-2010, tiene comprendido a su personal dentro del régimen laboral de la actividad privada, lo que determina que no le sea exigible ...para la procedencia de la reposición solicitada que haya ingresado previamente por concurso público... ...en una plaza vacante presupuestada y de, de, y de naturaleza indeterminada. ¿Por qué indeterminada, doctora? Porque al no tener un contrato eh, de ninguna índole, se presume que su contrato pues, o relativamente su trabajo es indeterminado. Entonces, ante ello... La, eh, la Corte, el, el, la señora Llanos, decide eh, pasarlo al tribunal por, a casación porque no se le respetaba ese derecho. Entonces, ante ello, el tribunal, en vista que ella o, o su abogado de la de su defensa no lo aplica o no lo solicita, lo hace eh, el Tribunal Constitucional... constitucional Decide hacerlo, aplicarlo el, el, el expediente del de, de caso watuco de oficio, ¿no? donde dice que en relación a la supuesta difracción normativa del artículo 5 de la ley número 2875, ley marco del empleo público, refiere la recurrente que la sentencia de vista ampara el derecho sin tener en cuenta que para acceder legalmente a un puesto público, el ingreso a la administración pública debe ser efectuada a través de un concurso público y no mediante procesos judiciales. Respecto al apartamiento, el precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional en el expediente número 050-57-2013, eh, debe precisarse que si bien no ha sido invocado como causal del escrito de casación, las, donde dice de la nueva ley procesal del trabajo, donde dice consecuencias del recurso de casación declarado fundado, porque lo declaran fundado CASA, si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve si el recurso de casación es declarado fundado. El proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculado, conculcado y no abarca, si los hubiere, los, aportos, los aspectos de cuánta economía, cuantía economía, los cuales deben ser Liquidados por el juzgado de origen. Ante ello, el Tribunal Constitucional decide, el, el, el, la Corte Suprema, perdón, decide declarar infundado al, a la, al recurso de casación interpuesta por la demandada, no, en este caso la Autoridad Nacional del Agua, el ANA de escrito de fecha 18 de agosto de 2017 que corre en fojas 402 a 408. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fecha 26 de mayo de 2017 que corre en fojas 368 a 398. En el punto 2, declaran que el criterio establecido por esta Sala Suprema en el séptimo fundamento de la presente resolución constituye doctrina jurisprudencial, conforme al artículo 22 del texto único ordenado del, del, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dispusieron la publicación. Eh, ante esto, doctora, la, la Sala notifica la presente sentencia a la parte demandada, y a la, parte de, eh, a la parte demandante y a la parte demandada sobre la reposición laboral y otros de los que devolvieron. Entonces, en este caso, doctora, hay un precedente vinculante que se toma en consideración, que es el caso Guatuco para de alguna forma ser repuesto en sus labores a la empleada y ya no tomar en consideración lo que solicitaba Lana, no de que para que ella postule tenía que nuevamente pues, hacerlo por concurso público. Cuando de alguna forma esta empresa, eh, si bien es cierto, pertenece al sector público, que es el Estado, pero para contratar también lo hacen de manera, digamos, hasta cierto punto a terceros. No no necesitan este, ningún concurso, sino lo hacen porque, por recomendaciones y por todo ello. Esto, doctora, nosotros hemos visto esta casación exponerlo el día de hoy aplicando la nueva ley que usted hacía mención, que es el artículo 39 de la Ley Procesal del Trabajo. Eso sería todo, doctora, muchas gracias. Muy bien, Judith, Envíen la lista de su grupo por favor al WhatsApp, a ver, Janina. Doctora, va a compartir la diapositiva la señorita Gladys Urco, por favor, si le permite como anfitrión. Sí, claro que sí. Ok. Eh, doctora, buenas buenas, buenas noches, compañeros, buenas noches. En nuestro tema a exponer es la importancia de los precedentes vinculantes en la nueva ley procesal de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes del grupo número dos somos Campodónico, Alian Cristian, Centurión Segura Hans, Chirinos Arroyo Rosa, Guerra Palomino, Joel Enrique, Marín Vázquez, Yanina, Quienes Habla, Pinto Mayra, Surco Villa Gladys. Siguiente diapositiva. Gracias, Gladys. Hemos tomado, por ejemplo, esto, wow, wow. el expediente número 2616-2004, Amazonas. Este, el señor Amado Nelson Santillán Tuesta interpone recurso extraordinario contra la, la, la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas el 14 de junio del 2004 que declara infundada la acción de cumplimiento de autos. Sin embargo, el 5 de enero del 2004, el, recurso, el recurrente interpone acción de cumplimiento contra el director regional de educación del Consejo Transitorio de Administración Regional de Amazonas, solicitando el cumplimiento de la resolución de Gerencia General Regional número 118-2003, el 8 de septiembre del 2003, mediante la cual se establece los criterios de aplicación y ejecución del pago de los de la bonificación dispuesta por el decreto de urgencia 037-94. Por su parte, en la Dirección Regional de Educación de Amazonas, y el Procurador Público del Gobierno Regional de Amazonas contestan las, la, la demanda de forma individual, alegando que el demandante ha venido ya percibiendo los aumentos del Decreto Supremo 019-94 y que de conformidad con el artículo 7, inciso D del Decreto de Urgencia 037-94 ya no le corresponde los beneficios previstos en el citado código del Decreto de Urgencia 037-94. El juzgado mixto de Chacepollas, con fecha 26 de enero del 2004, declara fundada la demanda por considerar que la resolución cuyo cumplimiento se solicita ha quedado firme, conservando su, su eficacia al no haberse declarado su invalidez en un proceso contencioso administrativo. Por lo que la... la Recurrida, revocando a la apelada, declara infundada la demanda argumentando que el demandante no le corresponde las bonificaciones conseguidas por el decreto de urgencia, excluyendo a los servicios que viene que viene percibiendo los la bonificación establecida por el decreto supremo 019-91. Esta demanda tiene por objeto que se otorgue la bonificación prevista en el decreto de urgencia 037-194. Este tribunal ha venido pronunciándose al respecto teniendo en cuenta diversos criterios que en función de cada caso concreto, sin embargo, han creado confusión tanto en los operadores de justicia como en los justiciables. Por lo tanto, es conveniente unificar las consideraciones y emitir un pronunciamiento que permita esclarecer este tema. Por su parte, el Tribunal Constitucional eh, hace mención en tres criterios y en su último criterio responde a una interpretación más favorable al trabajador pues se estimó que debido a que los montos de bonificación del decreto de urgencia 037-94 son superiores a los fijados en el decreto supremo 019-94, correspondía que sea la bonificación mayor y más beneficiosa la que se otorgue a todos los servidores públicos, incluyéndose a aquellos que venían percibiendo la bonificación del decreto supremo 019-94 en el que se basa el demandado para excluirlo al señor Santillán disponiéndose el efecto que se preceda a descontar el monto otorgado por la aplicación de la norma mencionada, tal como se ordena en la sentencia 3542-2004. El Tribunal Constitucional eh, hace mención del Decreto Supremo 019-94 y el Decreto de Urgencia 037-94 en consideración y en la concordancia con la escala señalada del Decreto Supremo 051-91 en su artículo 6, que menciona con el propósito de realizar una interpretación conforme al artículo 93 de la Constitución Política del Perú de la, de la aplicación del Decreto Supremo 019-94 y del Decreto de Urgencia 037-94, es necesario concordarlo con el decreto supremo 051 91 dispuesto al que se remite el mismo decreto de urgencia. En este sentido, cuando el decreto de urgencia 037-194 otorga una bonificación a los servidores de la administración pública ubicados en los niveles F1 y F2 profesionales técnicos auxiliares, no, no se refiere a los grupos ocupacionales determinados en el decreto legislativo número 276 ley de bases de carrera administrativa y remuneraciones del sector público sino que hace referencia a las categorías remunerativas escalas previstas en el decreto supremo 051 91. El siguiente diapositiva compañera. Gladys siguiente diapositiva por favor. Ok, la, la anterior, perdóname, discúlpame Gladys, no, no lo logró. La anterior a la... La anterior, discúlpame. La anterior a lo que... El, por favor, Gladys. La anterior. Ok, entonces el Tribunal Constitucional ha resuelto... Declarar fundada la demanda, ordenando que la Dirección Regional de Educación del, Go del Gobierno Regional de Amazonas cumplan con la resolución de Gerencia General Regional 118-2003. Ordenando también que los operadores judiciales cumplan con los dispuestos en los fundamentos 14 Supra que tengan en consideración a los servidores y cesantes que correspondan a las bonificaciones dispuestas en el decreto de urgencia 037 94 Siguiente diapositiva, Gladys, por favor. ok Como reflexión final por parte de nuestro grupo, vemos de la lectura, de la lectura del presidente vinculante se aprecia que la... Que la Esencia de la decisión radica en establecer la, extin la extinción del beneficio otorgado en el decreto de urgencia 037-94 para los técnicos y auxiliares y al mismo tiempo establecer una excepción para aquellos del sector salud por pertenecer a un régimen diferenciado, como en la escala 10 del decreto supremo 051-91 en su artículo 6 que los mencionaba las escalas, esto, según este decreto supremo, los escalafonados del sector salud, por lo tanto, si el trabajador técnico o asistente pertenece... A otras escalas, como la 8 o 9 del decreto supremo 051-91, no existe motivación válida para excluirlos del beneficio económico del decreto de urgencia 037-94. Siguiente diapositiva, Gladys, por favor. Como conclusión final, en cuanto a la importancia del, del presente. Del presente precedente vinculante en la nueva ley procesal de trabajo, nuestra conclusión es invocar a los jueces a tomar en cuenta los precedentes vinculantes, ya que en los lugares más alejados donde aún no se aplica la nueva ley procesal del trabajo, son tediosos los procesos en cuanto a materia laboral. Si los abogados y los jueces tomarán en cuenta estos precedentes, se tendrían sentencias más justas a favor del trabajador y aplicándose para todos los mismos derechos, ya que no hay ningún tipo de cambio en la nueva ley procesal del trabajo en cuanto a los beneficios laborales teniendo el trabajador que probar el vínculo laboral. Con esto, doctora, doy por finalizada la exposición del grupo número dos. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos mis compañeros por su atención. Muy bien, muy bien, Yanina. A ver, ahora continuamos con Carmen. Sí, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Eh, en esta sí. oportunidad voy a... ¿Doctora? ¿Me escuchan? Sí, Carmen, continúa. Ah, ya. Sí, continúa. En, en esta oportunidad voy a... Eh... A exponerlo con servidor al grupo número 3, que está conformado por la compañera Ana Sonitas Garro, eh, María Cárdenas, -Cárdenas León, eh, David Rojas Arica, eh, Omar Chimabucuro Cárdenas y Estefan Isea Cisneros. ¿Y quien habla, Cárdenas? -Cisneros. Nosotros hemos hecho un resumen del de, de trabajo de usted, y sobre todo me voy a dirigir al tema de eh, los procedentes vinculantes, vinculantes complementándose con la nueva ley procesal de trabajo. El artículo 40 de la ley 29.49.7 eh, persigue garantizar la uniformidad de criterios en ordenamiento en determinado tema, contribuyendo a la seguridad jurídica y la predictibilidad de los fallos. De acuerdo a la norma en mención, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, encargada de conocer del recurso de casación, puede convocar un pleno casatorio de los jueces supremos que conformen otras salas en materia constitucional y social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituye o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome por mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificada por otro precedente. Los abogados pueden informar oralmente en la vista de causa ante el pleno casatorio. Consideramos que la redacción del artículo 40 de la nueva ley procesal de trabajo ha tomado el modelo previsto para el proceso civil, el cual establece que para constituir o variar un precedente judicial se debe convocar al pleno de los magistrados supremos. Sin embargo, en la práctica actualmente no existen en nuestro ordenamiento jurídico precedentes judiciales en materia de derecho de trabajo declarados como tales. Ello debido al tiempo que demora en establecer o conformar dicho pleno casatorio en materia laboral, lo que contraviene los principios de celeridad y economía procesal procesal, los cuales constituyen, junto con la oralidad, los pilares del nuevo proceso laboral. Eh, por tal motivo, resulta pertinente que se modifique dicho artículo en el sentido que sea la sala suprema que conoce del proceso, la que al emitir pronunciamiento resolviendo un caso concreto, en los cuales se establezca principios jurisprudenciales, estos constituyan precedentes judiciales de observancia obligatoria para los demás órganos jurisdiccionales del país, tal como sucede en el proceso contencioso administrativo regulado por el texto único ordenado de la ley número 27584 y hay que regula el proceso contencioso administrativo aprobado por el Decreto Supremo número 013-2008. Nosotros hemos hecho este, este resumen, doctora. Esa es toda nuestra participación. Muy bien, Carmen. Me envían, por favor, la lista de su grupo al WhatsApp. No se olviden. Sí, doctora. Ya. A ver, Carmen y Yanina, por favor, bajen sus manitos ya para poder este... Tienen levantada la mano y luego me confundo, ¿ya? A ver, Antonia... Ay, yo... Antonia Antonia Antonia, ¿tu audio no se escucha? Antonia, ¿tu audio? A ver, mientras que Antonia soluciona su problema del audio, avanto. Doctora, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Eh, nosotros hemos tratado eh, eh, un expediente eh, que es de junín, no es el 5057, que está con sentencia del Tribunal Constitucional. El agravio en este, eh, en este expediente... Eh, ha sido interpuesto por, bueno, por doña Rosalía Beatriz Jatunco eh, contra una sentencia eh, de fecha 20 de mayo de 2013 que está expedida por la segunda sala mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, ¿no? que declaró infundada la demanda este, que había sido interpuesta eh, por esta recurrente. Entonces, de los antecedentes, nosotros este, eh, eh, comentamos ¿no? que eh, esto ha sido todavía en fecha este, 6 de diciembre, el 2011, ¿no? Esta, eh, la recurrente ha interpuesto una demanda de amparo contra el Poder Judicial a fin que se deje sin efecto este, su despido incausado, ¿no? En consecuencia, se disponga a su reincorporación laboral en el puesto que ésta venía desempeñando como secretaria judicial y, este, eh, más el pago, bueno, de las cosas y cosas del proceso. Esta, esta, eh, la demandante manifiesta que presta el servicio eh, desde el primero de julio del 2010 hasta el 15 de noviembre del 2011 en virtud de los contratos de, de trabajo sujetos a modalidades de servicios específicos, no y que sin embargo al haber eh, realizado labores de la naturaleza permanente, no sus contratos, este modales se han desnaturalizado y por ende deben ser considerados como un plazo indeterminado, por lo que solo este, podría ser despedida por una causa justa prevista de acuerdo a la ley eh, previo procedimiento establecido eh, por el artículo 31 del decreto este, supremo número 00397 alega que la vulneración del derecho de trabajo a la protección adecuada contra el despido arbitrario y el despido de proceso. ¿no? Ante estos hechos expuestos eh, y a la contestación del procurador eh, del Poder Judicial, no contesta la demanda en estos argumentos que el amparo este, no es la vía idónea para dilucidar una pretensión planteada por su naturaleza restitutiva ¿no? y declarativa en, en cuanto a los derechos. No agrega que la demandante pretende que se le declare un derecho este es el ser este una trabajadora a plazo indeterminado eh, ha sido todo regulado por el decreto legislativo 728 sin haber este ingresado a laboral mediante un concurso público que como es este de conocimiento nuestro para una entidad este pública si nosotros queremos este eh, eh, optar por un por un puesto de trabajo se hace vía concursos públicos no a menos que sean contrataciones directas vía casa no eh, en este en este entendido eh, eh, se estableció que como fecha de inicio de la, de la contratación, conforme eh, se aprecia de los documentos que, que, se, que se presentaron como medios probatorios, así como el contrato de, de inicio de, de sus labores, eh, se concluyó que efectivamente el día de la publicación de los resultados del proceso de, de la selección que se habían asignado eh, para el cargo de secretaria judicial, ¿no? y conforme a lo descrito y precisado en, la cláus en las cláusulas este, del contrato, eh, en virtud de la referida contratación no constituye afectación constitucional de derecho de trabajo en razón que se ha dado en el marco del decreto legislativo 728 en ese entendido eh, eh, el quinto juzgado especializado en lo civil eh, resolvió declarar infundada este eh, eh, la demanda no ah, y también las excepciones que se habían este planteado ¿no? eh, y en en ese eh, la sala superior revisora Revocó este, la apelada, la reformaron, declarándolo infundada la demanda, eh, por estimar que, que en el presente caso no existe fraude o simulación de las normas de contratación en el que, se, en el que la accionante inició y finalizó la, las labores este, de acuerdo a un contrato ya este, establecido, el segundo juzgado de paz letrado de Huancayo, eh, por lo que no puede, ale, no puede alegarse en este caso un fraude en su contratación. En ese entendido, este, con respecto a, a, a sobre la justificación eh, del precedente vinculante, ¿no? este, manifiestan que en las sentencias expedidas en, el, eh, en, en los expedientes eh, 24 del 2003 ¿no? y 3741 del, 2000, del 2004, el Tribunal Constitucional, Estableció determinados supuestos que deben verificarse para la emisión de un precedente vinculante y uno de ellos establece que la, la, la constatación es a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción de un tribunal constitucional de la existencia de las divergencias o contrataciones le, eh, latentes en la interpretación este, de los derechos, principios y normas constitucionales de relevancia constitucional. En el presente caso, eh, más allá de los argumentos de la defensa este, de, de los emplazados, quienes alegan que el ingreso a la administración pública exige necesariamente un concurso público, se aprecia que tanto la comunidad jurídica como, el órgano, eh, como los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial e incluso el Tribunal Constitucional existen di divergencias ¿no? en asuntos este, relevantes a lo, a la, con relevancia constitucional relacionadas con la interpretación de las disposiciones constitucionales sobre la función pública y que a nivel legal se manifiestan en la interpretación de los artículos 4 y 77 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, cuyo ámbito de, de aplicación este, comprende eh, a las empresas y trabajadores de la actividad privada respecto a su, eh, a su aplicación eh, con las instituciones y trabajadores de la actividad pública, específicamente eh, si hay desnaturalización de contratos este, eh, de forma temporal ¿no? eh, teniendo en cuenta este, la relevancia de dicha interpretación de los derechos de los trabajadores, así como la optimización de, lo, de aquellos principios constitucionales que rigen la función pública eh, tanto sea en la carrera administrativa eh, la expresión este, constitucional eh, general de, de cuyo análisis está esta sentencia eh, eh, se circunscribe al desarrollo legislativo del decreto legislativo 276 en base a la carrera administrativa, ¿no? que refleja no solo las actuales formas de contratación del Estado y que es necesario que el Tribunal Constitucional eh, examine dichas interpretaciones con la finalidad de fijar precedentes vinculantes que resuelvan las divergencias generales, dejando constancia que sobre este asunto no existe un precedente vinculante anterior sino jurisprudencia reiterada en asuntos que no existen, este, preceden, eh, sino, eh, que no existen precedentes este, vinculantes anteriores, sino jurisprudencia reiterada, expedida en mayoría y sigue eh, el primero de los criterios mencionados en el, en el párrafo anterior. Entonces, eh, básicamente, profesora, eh, nosotros creemos que, que los precedentes vinculantes sirven en materia laboral, eh, no solamente en la laboral, ¿no? sino en, en la civil, en la penal, en, lo, da el, el armamento o, o las, la, la fundamentación necesaria que, que se requiere para, este, para un, un apoyo, este, no solamente con la ley, sino a través de, estas, de esta jurisprudencia, eh, tanto para la, la, la interposición de las demandas o, o en las contestaciones de las demandas, ¿no? nos, sirven, nos sirven como, como este, apoyo. ¿no? este como apoyo normativo y jurídico ¿no? Eso es todo profesora muchas gracias